Soy Miriam Carpa. Les doy la bienvenida a Cir Continuo Sin Carpa. Solo me usan para la presentación. Estimadas y estimados esperadores, y estimados esperadores. les damos la bienvenida a este segundo episodio de Cir Continuo Sin Carpa. En él podrán ver el detrás de escena de nuestro espectáculo y de nuestra familia y ver a la vendedora tocando la guitarra o guitarreando. Es más, con esta versión PRO chamuf, Usted puede determinar sus tan necesarios días de Chamuf Buenas noches, víctimas del aburrimiento seres que desean recuperar la dicción de las palabras y dentro del guitarreo, se han inventado palabras. Le permitirá planificar y cronificar. ¿Cronificar? ¿Qué c***? Peor, es cuando se escucha la voz de un cartero fantasma. Avísame así puedo poner el sol en el, el sol. Discúlpenme que los has interrumpido. No, fui, no fue mi intención, por favor. eh. O cuando una cree estar poseída... Y comienza a hablar en un lenguaje ininteligible. Con él usted podrá acampar... con la. ¿Y por qué lo dejé? Rutinómetro. Con él usted podrá. directamente traído desde la República. Y en una sesión de fotos, nuestra cantante Mahu estuvo con el demonio. Adentro. Siempre miraban de los. No. Miraban de los. No. de no, ¿no? Y una vez a Sevadius le robaron el piano y no se dio cuenta. En el episodio anterior El ser continuo no hace actuar a los animales Pero ellos se esmeran en aparecer Hablando de gatos, a veces una gata te puede mm. Una toma sin aparecer en cámara Podrás determinar en qué momento del día, cancha del gato? Damos <risa> por concluido este segundo episodio de... Sí, continuo, sin carpada. Y nos despedimos con una reflexiva frase de nuestro bajista, Federico Cáceres, sobre su alimentación. Uno no come clases de bajo.